Todo se va yendo y desapareciendo Todo se desvanece y ya no crece Los bellos días del verano y del invierno Todo va muriendo con el tiempo El tiempo no es más que un invento del hombre En realidad el tiempo no corre Corremos nosotros más que el tiempo. Aquel amor que habíamos encontrado un día, al que en la inocencia juramos amor eterno. Aquel amor que solo duró un solo día. Todo se va muriendo con el tiempo. El tiempo no es más que un invento del hombre. En realidad el tiempo no corre, corremos nosotros más que el tiempo. La ternura se escapa quizá un sábado noche, la dulzura nos abandona quizá cualquier día. El engaño se olvida también, es víctima y lamento, pero todo se acaban muriendo con el tiempo. El tiempo no es más que un invento del hombre. En realidad el tiempo no corre, corremos nosotros más que el tiempo. Se nos olvidan las pasiones de los acontecimientos. Se nos olvidan las desgracias, los advenimientos. Se nos olvida la vida y ella sigue corriendo.